Yo dejaré un enlace en la descripción del vídeo por llevar a esta página. Pulsando sobre el botón verde o lo meterá en vuestro telegram, le damos a iniciar. Directamente podríais hacer a partir de ese momento operaciones. Si estáis en algún grupo hablando con alguien o en un canal también podéis hacer operaciones aunque antes hay que poner el comando arroba calcubot. Seguido de un espacio y luego la operación. Podéis enviar tanto las operaciones matemáticas al completo como el resultado final.